Bakugan fue una serie lanzada en 2008 por la empresa Speedmaster. Esta serie consistía en las batallas que tenían los niños por medio de monstruos de otra dimensión que habían aterrizado en la tierra. Esos monstruos en forma de esfera, al tener contacto con una carta, podían convertirse en gigantes y poderosos seres. Los Bakugan tenían distintos diseños, los cuales estaban disponibles para la venta. Y estos eran idénticos a la serie. Por ejemplo, este de aquí, este, este, si este, ¿sí lo ves, ves que es igual, ves, sí, es igual, es, es igual. Seguramente tuviste uno en algún momento y te emocionó verlo en acción en la serie, si ¿Sí o que pasa que sí, okay, Tribu. Aunque la gran mayoría de los Bakugan se podía encontrar en tiendas, hubo algunos que nunca salieron al mercado, bien sea porque el diseño era muy complejo, no era un Bakugan muy popular o por simple falta de presupuesto en la fabricación, estos Bakugan nunca salieron a la venta y aquí te mostramos cuáles fueron. Así que sin más, empecemos con el video. Antes de empezar, cabe aclarar que estos Bakugan que vas a ver a continuación, solo hacen parte de la primera temporada de Bakugan, Bakugan Battle Brawlers. Si quieres saber los Bakugan que nunca salieron de las otras tres temporadas, a like. Así lo entenderé. Ahora sí, ya, por favor, por favor, ya, empecemos. Ultimate Dragonoid. Este Bakugan es la segunda evolución de Dragonoid. Drago evoluciona después de la pelea con Storm Skyrus siendo Delta Dragonoid. Si bien este diseño apareció en comerciales, este nunca salió a la venta. Pero no todo en Bakugan es Dragonoid. También tenemos personajes memorables como los villanos. No miento cuando digo que Alpha Hydanoid y Silent Naga son de los Bakugan más recordados. Y es que estos Bakugan también tienen diseños no lanzados. En el caso de Alpha Hydanoid, el juguete se sí fue lanzado al mercado, pero hasta New Destroya. En cambio, Silent Naga, el gran enemigo de Drago, nunca estuvo a la venta. No está claro si fue por falta de presupuesto o porque el diseño era muy complejo. Pero tener este Bakugan, sin duda alguna, es uno de los sueños de más de un coleccionista. Si te dijera que hay un Bakugan que en realidad son 5 Bakugan, ¿qué pensarías? Bueno, pues ese es el caso de Paladin. Este Bakugan fue creado por Halji para proteger a Naga. Paladin nunca fue lanzado al mercado y aunque el diseño no es de los más recordados, siempre nos quedaremos con la duda de saber si en el juego de cartas este Bakugan valía por 5 o no. ¿Tú qué crees? Déjamelo en los comentarios. Ya para finalizar está nada más y nada menos que Infinity Dragonoid. Antes de que comentes que ese Bakugan sí salió, nosotros estamos haciendo referencia al Infinity Dragonoid que salió en la serie, el cual nunca vimos en forma esférica, pues este aparece cuando Drago absorbe el poder del Infinity Core que le entrega a Weyburn. Después de esto Drago abre un portal dimensional a Bestroya y se va. El juguete luego saldría al mercado. Pero no lo vimos así en la serie. Y bien chicos, con esto concluimos este video. Ya sé, ya sé, que apenas es la primera temporada. Pero lo que pasa es que en el caso de New Destroya hubo cerca de 19 Bakuganes que no salieron al mercado. Entonces por eso prefiero dejarlo para otra parte. Si quieres ver la continuación, recuerda darle al like. Y muchas gracias a Julián el cual me ayudó con voces e información. Cuando quieras bro. Dejo sus redes sociales aquí abajo en la descripción. Wow, me salió un verso. Sin más, nos vemos en otro video. Adiós.